Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz Domingo, Domingo de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo o también conocida Fiesta de los Reyes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala a Dios. Nos ponemos en su santa presencia. Quiero invitarlos para que cada uno, al comenzar esta jornada, le demos gracias a nuestro Señor. Digamos juntos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén desde el oriente unos sabios y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a rendirle homenaje. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho y, todo, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron, en Belén de Judá, porque así está consignado en la Escritura por mano del profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y les pidió que le precisaran la fecha en que había aparecido la estrella. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y les pidió que le precisaran la fecha en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan y averigüen con exactitud lo referente al niño. Luego les mandó, eh, cuando lo encuentren, vengan a avisarme para yo ir también a rendir homenaje. Con este encargo del rey se pusieron en camino. La estrella que ellos habían visto aparecer los fue guiando, hasta que al llegar encima del sitio donde estaba el niño se detuvo. Al ver la estrella se pusieron muy felices. Una vez en casa vieron al niño con María su madre, cayeron de rodillas y rendieron homenaje. Abrieron sus cofres y ofrecieron como regalo Oro, incienso y mira. Y como Dios les indicó en un sueño que no volvieran donde Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, esta es la fiesta de la manifestación de Jesús, el Hijo de Dios. Eh, Jesús se manifiesta como Dios. Abre ese velo y se deja ver como Dios ante todas las naciones. Estos sabios representan todas las naciones. Los regalos representan la ofrenda a Dios todas las ofrendas dadas a Dios hay un detalle al final dice los reyes vuelven a su lugar por otro camino que también nosotros encontremos el camino y si nos toca volver por otro camino que lo hagamos hagamos el regreso a casa por otro camino no podemos seguir en la misma encontrarnos con Jesús ir al portal implica ese cambio de vida ese cambio de rumbo el Señor los bendiga, los guarde y los proteja, recuerden queridos hermanos, celebrar la Eucaristía en su parroquia, un abrazo para todos